8 y 20 de la noche. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas de Todo Cambia Noticias el día de hoy, 21 de marzo del 2023. Les damos la cordial bienvenida a este espacio Todo Cambia Noticias para conversar diversos temas que aún aquejan a nuestra patria. Y que están no solamente causando dolor, sino también ahora vemos una persecución jurídica y unos ánimos bastante, bastante satisfactorios por el lado de la derecha de alistarse a un nuevo proceso de elecciones. En algunos casos se les pues, ha quemado en la puerta del horno, dice el PAN, a algunos. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo se visuabil, visibiliza desde el exterior, desde diversos puntos de vista, este escenario en el que algunos quieren seguir jugando a esta democracia que es toda una pantomima de democracia? Y el escenario real objetivo de una dictadura absolutamente cruel y por lo tanto vil. Vamos a analizar estos y otros temas con Freddy León, quien es analista político y es por ello que lo hemos convocado. Luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. Señalamos que el día de hoy hemos convocado al analista político, Freddy León, con quien vamos a tratar de eh, encontrarnos solamente, o vamos a hacer un balance de estos eh, más de 100 días de una dictadura que ha dejado mucha muerte y desolación en, eh, en nuestra patria, el Perú, peor que el ciclón que acaba de golpear también a nuestra patria. Buenas noches, Freddy León, bienvenida a Toda Cambia. Te saluda Manuela Bastidas. Manuela, buenas noches y gracias por la invitación. Siempre es eh, muy agradable poder platicar contigo e intercambiar algunas ideas y puntos de vista sobre lo que acontece en nuestro amado país. Más de 100 días, eh, si contamos del 7 de diciembre para adelante, en el que hemos visto desangrarse a nuestra patria. Pero si hacemos una lectura un poco más amplia, estos eh, 100 días eh, resumen eh, no solamente eh, la violencia en la que se ha, ha tornado esta dictadura eh, dirigida por Alberto Tarola, pero yendo un poco más atrás, ¿cómo ha generado todo esto desde tu punto de vista, Freddy León? ¿Por qué hemos llegado a este escenario en nuestra patria, el Perú? ¿Quiénes tienen una cuota de responsabilidad? ¿Y cómo entendemos este escenario en el que hay todo un desequilibrio absolutamente de poderes, eh, un estado de derecho que no da la talla, eh, ¿Qué es necesario analizar no solamente las muertes con el respeto que nos merecen sino todos los factores mmm, democráticos que no han estado bien cimentados en nuestro patria y que han generado toda esta situación de alta incertidumbre y crisis política eh, Manuela yo creo que es la suma de, unos, de una serie de factores políticos que han llevado a este desenlace actual en donde la principal responsabilidad está en la conducta y la actitud que asumió la ultraderecha luego de conocer los resultados en la primera vuelta creo que esa actitud de desestabilización de intento de desconocer los resultados electorales esa posición de hacer un una oposición brutal hacia la gestión de Pedro Castillo, de destruir todos los vestigios democráticos y ponerse como objetivo central la, lograr la vacancia del presidente Castillo lo más antes posible, fue lo que nos ha llevado a esta situación actual. En ese camino, la gestión de Castillo tiene también su cuota de responsabilidad eh, su incapacidad de no haber podido construir un equipo de gobierno sólido, de no haber tenido la suficiente audacia para dirigir este proceso de cambio, de no haber entendido de que entraba en una etapa de, eh, de confrontación política con la ultraderecha en términos muy fuertes de polarización de un país, y que vivía una crisis política que muchos sostenemos que es una crisis del régimen del 93, ¿no? donde teníamos cuatro o cinco presidentes en el lapso de dos años y una democracia muy débil. Entonces la suma de todos estos factores han llevado a un desenlace político que ha permitido que los que han perdido las elecciones, que la ultraderecha, haya logrado recuperar el gobierno y tener el control del poder casi absoluto. Ahí, dos cosas puntuales. Creo yo de que Castillo cometió una grave equivocación con ese su intento de autogolpe, con esa eh, actitud improvisada y que no tenía sentido político y que facilitó a que el Congreso apruebe la vacancia del presidente Castillo. Y segundo, la incapacidad de Dina Boluarte de no haber sabido leer el contexto político en el que asumía la presidencia y que hasta el momento no llega a definir si es un gobierno de transición o es un gobierno de continuidad. Porque Dina, Dina Boluarte asume el gobierno en una situación de inestabilidad total y donde ya había las encuestas señalaban, ¿no? de que ese congreso no tenía ningún grado de legitimidad política y que eso desencadenó la protesta social. Creo yo de que esos factores han llevado a esta situación y con los actos de violencia, como tú has señalado, la masacre en Andahuaylas, en Huamanga, en Pichanaki y en Juliaca. 60 muertos que fue la única o la respuesta, la única respuesta que tuvo la dictadura frente a la protesta social de no entender de que había un problema de falta de legitimidad política, porque la legitimidad política te lo da el pueblo. Entonces hay una opinión mayoritaria en el pueblo que recogen las encuestas y que se expresa en las calles que señalan de que este eh, gobierno que surgió del proceso electoral del 2022 está totalmente agotado, no cuenta con el apoyo de la población y que lo lógico, lo democrático, lo racional hubiese sido convocar a un adelanto de elecciones, hecho que no se ha dado. Es eh, cierto, tenemos a un Congreso de la República que es un poder del Estado con un 4% de aprobación. Tenemos un Ejecutivo que es un poder del Estado con un 10% de aprobación. Pero estos dos poderes, que son expresión fidedigna, entre comillas de una democracia se mantienen en dictadura contra todo pronóstico se mantienen y están al frente de esta, de esta dictadura eh, y por ejemplo eh, gobiernos como los que trató de instaurar este Pedro Castillo en democracia estos dos poderes del Estado sirvieron para aún más petardear las bases, nuevamente digo, de esta absolutamente débil democracia. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo entendemos esta realidad? ¿Al peruano le gusta vivir en dictadura a pesar de que miles, miles eh, eh, están en las calles protestando? ¿O es que los poderes del Estado están diseñados para funcionar en dictadura? Eh. El sociólogo Martín Tanaka hace poco ha eh, introducido un elemento de análisis muy interesante que creo que explica algo, donde señala de que hemos entrado a una etapa en donde la extrema derecha ha hecho una coalición política que le ha permitido o que le permite tener el control de los poderes del Estado, lo que tú señalas, el poder ejecutivo, el legislativo, Además, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía. Y con un elemento adicional, la participación muy activa de las fuerzas policiales y las fuerzas militares, que son el sostento político que explica por qué se mantiene la dictadura. Si los militares o los policías se hubiesen negado a obedecer las órdenes de Otara o Dina Boluerte, este gobierno caía inmediatamente por la presión de las masas. Porque lo que hemos visto en las calles ha sido una movilización gigantesca. Han sido miles, miles de peruanos que salieron a las calles a expresar su repudio ante la dictadura. Pero que ha tenido una debilidad o que tiene una debilidad. Ha sido un movimiento social que no tenía que no tiene una expresión política, que no tiene un liderazgo político. Y no es que a nosotros, no creo que a los peruanos les guste vivir en dictadura, sino de que no hay una alternativa viable frente a la dictadura. Porque la propuesta que se hace de renuncia de Dina, cierre del Congreso, es una consigna de agitación, pero que no tiene ejecución práctica. Un gobierno cae no solamente por la presión de las masas, Sino porque hay una alternativa que está dispuesta a ocupar ese espacio. Y eso es lo que no ha existido. Hay una protesta del movimiento social, pero que no tiene una expresión política. Entonces, al carecer de una expresión política, este movimiento queda en el plano de la protesta. No se convierte en una alternativa con capacidad de ocupar el espacio que estaría dejando la, la, la dictadura militar. Y el segundo elemento es de que hay un poder económico que creo que es el que actúa tras las bambalinas y amalgama el funcionamiento, o articula el funcionamiento de estos poderes que ya no están enfrentados. ¿no? O sea, el, la mayoría del Congreso es el sostén político legal de la dictadura. Le ha dado su apoyo en el momento donde Otara le ha pedido la confianza, le ha dado el voto de confianza. Segundo, es el que impide o bloquea cualquier posibilidad de investigación. Se han negado, se han negado a constituir comisiones de investigación de las masacres que hemos señalado. Se han negado a interpelar al primer ministro a lo mucho han aceptado la presencia del ministro de eh, educación tengo, me parece o creo que fue el ministro del interior pero que no respondió del interior, el pliego del interior el, el ministro del interior no pero que no llegó a responder el pliego eh, interpelatorio en su totalidad y se le dio la el bloque de fujimoristas de eh, partido de Aliaga y Hernando de Soto y todos esos eh, sectores de la derecha, le dieron el voto de confianza o de apoyo al ministro del Interior. entonces acá estamos en una etapa eh, de lo que decía Granchi, ¿no? hemos llegado a un momento en donde hay un fenómeno viejo que no que se niega a, a mover y lo nuevo que no pueden hacer. Estamos en una suerte de un entrampe político. Porque la dictadura tiene el control del gobierno, pero no controla el país. Sus ministros no pueden salir de Lima. Dina Volarte eh, no puede viajar a las regiones. Al extremo, últimamente varios congresistas que han sido vistos en algunas zonas han sido repudiados por el pueblo. El viceministro de Salud que estaba de visita en Ayacucho fue rechazado por la población y Dina Boluarte ha tenido que cesarlo, ¿no? Debido a la inconducta que mostró este viceministro. Entonces, estamos en una situación de un entrampe bien peligroso. Eh, si bien es cierto, las movilizaciones han bajado la intensidad, pero la, el descontento de la población se mantiene latente y con una, un, un hecho nuevo, producto de los desastres climatológicos que va a afectar la economía del país y que va a poner en prueba la capacidad de reacción del gobierno que hasta el momento ha sido pésima no ha habido ninguna reacción positiva Dina Boluarte ha ido al norte solamente en plan de queja y ha señalado que no tienen ni plata ni medios para atender las demandas de esa población que ha sido afectado por este factor climatológico, y ojo, estamos hablando de un proceso de, de, un, de un desastre producto de las lluvias, que fácilmente puede ser previsible. No estamos hablando de una erupción de un volcán o de un terremoto que todavía no es previsible, ¿no? sino estamos hablando de procesos de lluvias que ya se sabía con antelación. Pero como no tenemos un Estado, el modelo neoliberal ha eh, destruido todo el Estado lo único que funciona del Estado es la SUNAT para cobrar los impuestos y la policía para reprimir a la población. Pero después no tenemos ninguna institución estatal que pueda sostener estas políticas de Estado en el tiempo y que pueda permitir que eh, las instituciones funcionen. En la década del 70, con el gobierno del general Juan Velasco, se creó el sistema de defensa civil y que funcionaba. Después, el sistema de defensa civil fue desmantelado y hoy día no existe nada, no existe eh, una entidad del Estado que pueda aplicar estas políticas. Cuando hubo el fenómeno del Niño en el 2017, a iniciativa del fujimorismo, se constituye esa Comisión de Reconstrucción con Cambio o algo así. Pero que no ha tenido ningún funcionamiento eficaz. A lo mucho lo que ha hecho ha sido reconstruir algunos locales escolares, educativos, algunas postas médicas, pero que no hizo ningún trabajo de prevención en las cuencas o en las quebradas, sabiendo de que somos un país que tiene, eh, que permanentemente está sometido a este tipo de desastres naturales. ¿no? O sea, no es una novedad de que se dé el fenómeno del niño o haya huaicos o haya lluvias, precipitaciones fluviales, es parte de nuestra historia, lo que sucede es que como no tenemos un Estado no tenemos una entidad que pueda aplicar y llevar adelante esas políticas entonces todo esto implica que creo yo de que la crisis continúa la situación de inestabilidad va a seguir y desde mi punto de vista, no es solamente una crisis del gobierno, sino es una crisis del régimen del 93, es un régimen que ya se ha agotado, que ya no tiene eh, posibilidades de proponer algo nuevo a la sociedad, que ha demostrado de que no puede solucionar los, los desencuentros de la política, y en un país donde el diálogo está totalmente anulado, entonces, eh, me parece que en cualquier momento la situación de la movilización de la gente va a volver con mucho más fuerza y vamos a seguir entrampados en este enfrentamiento político que tendrá que encontrar algún cauce de salida. Lo, lo natural es de que se convoque elecciones, pero el Congreso es totalmente resistente a esa, a esa iniciativa ellos creen que pueden mantenerse hasta el 2026 pero dudo de que la paciencia o, o la actitud de la gente se deje llevar por esa idea de que continúen los mismos y que la situación del país siga en una situación de inestabilidad y con una posibilidad de que la situación económica eh, en POM, ¿no? Eh, es, las últimas previsiones que ha sacado el Banco Central indica de que el 2023 estaríamos creciendo a lo mucho dos puntos del de PBI. Y esa es un, una previsión optimista, ¿no? Entonces significa que la situación económica puede complicar el, las condiciones de vida en el país y obliga a que la gente eh, sea un poco más proactiva eh, en, en la lucha del movimiento social. Has tocado puntos tan importantes y eh, ojalá podamos dar respuesta a él. Estamos en conversación con el analista político Freddy León, desde Noruega, ¿verdad Freddy? Noruega, no vaya a confundirme. Desde Noruega, <ríe> un peruano en el exterior que... Es necesario convocar a diversas voces, diversas miradas, diversos enfoques para que nos ayuden a encontrar por qué hemos llegado a esta situación eh, tan crítica para nuestra patria. 21 de marzo, más de 100 días de dictadura militar en nuestra patria, muchos muertos, mucha protesta, eh, pero no hay los cambios que quiere justamente la población que está protestando. Ha señalado que la crisis de este régimen del 93 está agotado. Sí, eh, eh, ahora, en medio de ello también estos movimientos sociales sin expresión política. ¿Cómo hacer para que estos grandes movimientos sociales que hemos visto los últimos dos meses que están cansados de este régimen del 93 se nutran de esa expresión política necesaria para que sean ellos los que generen justamente esos cambios que no vemos ahora o no hemos visto de un tiempo esta parte en los, en los líderes existentes hasta este momento ¿Qué hacer desde, desde tu óptica, Freddy León? ¿Cómo nutrirles más allá de ese coraje, esa dignidad, de esa valentía, pero que no es suficiente, eh, es una pregunta bien complicada que no tiene una respuesta fácil. Antes de los sucesos del 7 de diciembre, muchos analistas eh, señalaban a modo de preocupación de que el, la calle estaba silenciosa. No había movimiento de masas, no había protestas, eh, las, eh, los intentos que hizo la ultraderecha de sacar a las masas a las calles, a pesar de la propaganda, del aparato que movían, nunca tuvo eco. ¿no? Y del lado de Castillo, los oh, movimientos de apoyo tampoco tenía una presencia masiva. Entonces, había un acto de como de indiferencia de, de la calle frente a la crisis política que vivía el país. Esto cambió radicalmente luego del 7 de diciembre. ¿no? Entonces, el ciudadano, los movimientos sociales se convirtieron en protagonistas directos de la crisis política del país. Y no estamos hablando de un ciudadano abstracto, estamos hablando del ciudadano de provincias, del campesino, eh, un movimiento plebeyo, un movimiento contestatario, que nace casi espontáneamente. No hubo ninguna convocatoria nacional, no hubo coordinaciones. Surgió de manera espontánea, primero en la zona de, la, de Andahuayla, de Apurímac, de donde proviene Dina Boluarte, luego se trasladó a Ayacucho, ¿no? Luego hubo un poco en la zona de Pichanaki, después Arequipa y, y luego Juliaca. Entonces es un movimiento de masas espontáneo que no responde a una conducción nacional. Lo que fue en su momento una fortaleza, porque permitió de que la gente sin ninguna eh, vinculación o identidad política salga a protestar y a defender su derecho a respetar su voto hoy día se ha convertido en una debilidad porque la lucha de este movimiento social ha sido eh, ha sido en términos heroicos no veces eh, trasladado a Lima el, el precio que han pagado no la, la, las masacres los asesinatos o, eh, la impunidad que está existiendo actualmente no no hay ningún culpable no hay ningún responsable de los asesinatos es más los únicos detenidos de todo este proceso de movilización es la profesora Janet Navarro que se le encontró con dos mil soles que era parte de los comités de apoyo de cómo funcionaba la movilización de la gente que se trasladó a Lima y algunos otros dirigentes en Ayacucho del Frente de Defensa. Pero no hay ninguno responsable de los genocidios, de las matanzas que haya sido detenido. Entonces, este movimiento social necesita dar un salto cualitativo. ¿Qué se necesita desde mi punto de vista? Tres cosas. Unidad, unidad y más unidad. Eso es lo principal. Sin unidad no somos nada. Sin unidad las posibilidades de derrotar a la ultraderecha son mínimas. Entonces hay que construir la unidad dentro de la diversidad de pensamiento. Pero tiene que ser una unidad ya no solo social, sino tiene que ser una unidad político-social que implica que hay que elaborar una propuesta de plan de lucha, un programa mínimo donde contemple cómo hacer que encamine este proceso de transición y llegar a unas elecciones adelantadas, que vea el tema de la convocatoria del referendo para la Asamblea Constituyente y que produzca nuevos liderazgos. Porque no hay una... Otra de las debilidades es de que este es un movimiento sin voz. Hay distintas personalidades que están saliendo a nivel provincial, pero se necesita un liderazgo nacional. Todo movimiento, desde mi punto de vista, para que tenga éxito, necesita una identidad, necesita una voz, necesita un rostro que sea el que ponga... Eh, las ideas y el debate y la propuesta y que conduzca, eh, encamine todo este, le dé un cauce eh, a este movimiento político. Entonces, eso es lo que falta y eso es lo que tienen que construirlo. Creo yo de que eh, estamos saliendo de un proceso de, de, de crisis, de fragmentación, donde la política está totalmente desprestigiada, donde no hay partidos políticos, los pocos que existían han demostrado de que son, de que han sido, son instrumentos fallidos, ¿no? O sea, en la izquierda, ni el PC, ni Patria, ni Nuevo Perú han estado a la altura de las necesidades y de la demanda de la gente. No ha habido iniciativas, no han tenido presencia en la convocatoria. Entonces, creo yo de que este proceso de, de estos tres meses tiene que entrar a una evaluación, tiene que entrar a un proceso de, de repensar hacia adelante, porque no va a ser fácil. Creo yo de que, a pesar de lo que señalan las estadísticas, va a ser un poco complicado eh, obligar a que el Ejecutivo y, o al gobierno renuncie. Pero tres motivos. Dina Volarte tiene que comprar tiempo. Tiene que comprar tiempo porque sabe de que ella está directamente vinculada con los sucesos de sangre que han acontecido en el país. Y ya tarde o temprano, yo estoy plenamente convencido. Así como lo dije alguna vez de que tenía la, eh, la intuición de que Castillo iba a terminar en la cárcel, hoy día yo estoy convencido de que Dina Volarte y Alberto Tabala al final de su mandato, van a terminar en la cárcel porque tienen que responder por los asesinatos. Entonces ellos lo que están haciendo es contratiempo y la única posibilidad de contratiempo es mantenerse lo más que puedan en la gestión del gobierno. Por lo tanto, una posibilidad de renuncia de Dina es totalmente eh, desecharla. Segundo, el Congreso no va a aprobar de buenas el adelanto de elecciones. Creo yo de que ya esa idea de que el Congreso apruebe la ley adelante de las elecciones está totalmente desestimada. Entonces, acá va a venir la presión del pueblo. Entonces, habría que eh, ver hasta qué punto esa presión popular se mantiene y cobra más peso. Entonces, hay que hacer lo que señalaba la unidad, hay que construir una coalición democrática convocar a los distintos sectores democráticos del país, a los distintos actores políticos, que vayan un poco más allá de la izquierda, a las clases medias, a las poblaciones de las ciudades, porque eso es lo que lo que ha faltado, ¿no? De que la gente de las ciudades se movilice. Ha habido grados de simpatía, en las encuestas señalan de que hay un 65% de la gente que apoya la, la, la, la protesta pero lo que hay que es construir los mecanismos y los instrumentos para que esta gente se involucre en las acciones de protesta y si ese movimiento que se va a mantener creo yo de que se va a mantener, pero si ese movimiento logra tener mayor potencialidad eh, se hace más masivo y genera sus nuevos liderazgos con un con una propuesta definida, creo yo de que Dina boluarte eh, o su gobierno no tendrían mucho sentido de seguir manteniéndose en el poder. en un ambiente de crisis, de movilización y de ingobernabilidad casi total, ¿no? El día de hoy estamos en Todo Cambia conversando sobre esta democracia eh, débil que ha generado esta dictadura um, atroz, esta dictadura asesina. Obviamente no hay dictaduras que no estén manchadas de sangre, hay que decirlo. Mm -hmm. Y estamos tratando de analizar in inclusive el rol de las protestas y la importancia dentro de estas protestas que, como plantea Freddy León, es de construir la unidad, pero no sobre eh, personas, sino en torno a programas y a la coalición de diversos sectores. Entrando en ese tema, a raíz de este espacio, te comento, Freddy, tú eres un analista has militado en el partido, eh, tienes formación política, por lo tanto, tienes lectura política necesario en estos momentos, eh, así como necesario también la lectura de otros políticos formados en partidos, no en clichés de partidos, no en logos. O sea, ellos no forman, ellos deforman, más bien. Entonces, cuán importante es tener lectura política para no estar en situaciones como las que estamos en este momento. Te decía que a raíz de estos programas que me ha posibilitado uh, convocar y tener conversaciones con diversos dirigentes de todos los sectores, de todos los niveles. O sea, quien crea de que Manuela se sienta acá y pregunta, basta una hora. No, son horas y horas de rica conversación con los invitados y con una serie de... Eh, de conversaciones que ayudan a uno a tener una visión y o a desengañarse en otros aspectos y o a a eh, sentar posturas. Para hacer, Freddy, estos programas, tú sabes, de carácter político hay que conversar previamente con los entrevistados, no pactar, conversar desde diversos puntos de vista para tratar de entender lo que está pasando. Eh, decía que este, este espacio me ha posibilitado conocer qué cosa. De que muchos de los que están en las protestas en este momento, eh, en diversos niveles, dicen, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Estamos organizados, pero no sabemos de política. Queremos escuelas políticas y lo gritan y lo piden y lo lo exigen, Freddy, lo exigen, quieren, se están organizando de 10, de 20, de 30, de 50, hay grupos que tienen 100, 150 personas, quieren tener una formación política. Dentro de todas las posibilidades, estas redes nos han dado el hecho de conocer de manera directa lo que está pasando en nuestra patria. Pero a eso iba, ¿qué va a implicar en que se unan en torno a una protesta, vuelvo a decir, sin formación política, y yo, oh, en esta coalición también he escuchado peligrosamente, va, ah, ven, venga, todos los que están contra esta dictadura, no, no importa que tú seas, inclusive hacía ¿eh? de derecha arrepentido, si hiciste la propaganda y eras gente de porqui, no, ven tú, tú me sumas, ven tú de la izquierda, que ha sido corrupto total, todos cometen, o sea, se está juntando todo como yo veo un oportunismo puramente electorero. Entonces eso también va a implicar un peligro porque no los une... Eh, mm, eh, ¿Cómo te puedo decir? no los, los une el momento, los une la exigencia, los une la, el estar contra la dictadura, pero principistamente hay muchos desencuentros. Entonces, ¿cómo vamos o cómo se va a tener que identificar todo esto, cierto? En tanto en la izquierda hay gente... Corrupta, negativa, que no debería ya estar en la escena política, como en la derecha también, pero en ambos extremos también hay gente muy positiva. ¿Cómo ayudar a pasar por un tamiz y ayudar a que esa unidad o esa coalición democrática también sea en torno a? metas a, a principios a doctrina ¿cómo construir eso, Freddy? no solamente unirnos contra la dictadura un movimiento social es un movimiento heterogéneo donde la gente se involucra eh, por cosas muy puntuales eh, protesta generalmente protesta contra algo o rechazo a alguien entonces, esa es la amplitud del movimiento social. Ahí no hay identidad política, no hay identidad ideológica, sino solamente hay una eh, actitud de participación en una lucha contra algo. Y eso es positivo porque de ahí está la amplitud. Entonces, ahí hay que entender de que ese es el papel del movimiento social, la capacidad de convocatoria a la gente, que hoy día sale a defender el derecho de que los peruanos decidamos el futuro político del país, ¿no? a defender la democracia en nuestro país. El movimiento político ya tiene que haber una identidad, eh, no solamente de acción, sino tiene que haber una identidad política, tiene que haber una identidad orgánica y tiene que haber una unidad ideológica. Y este es un proceso de construcción, que hay que dar ese paso que es lo que falta, ¿no es cierto?, porque lo que ha salido en estos días, en esta etapa, ha sido el movimiento social, pero ha sido un movimiento social que estaba totalmente desvinculado del movimiento político, porque el movimiento político no existe en el país, los partidos políticos no existen en la práctica, entonces hay que construir de nuevo desde abajo. Entonces, ese proceso de construcción lleva tiempo, tiene sus propios mecanismos, y tiene su propia dinámica. Entonces, ahí hay que construirlo en base a tres criterios objetivos, o tres criterios básicos. Uno, tiene que haber un, una identidad con una propuesta política, una propuesta programática que vaya un poco más allá de la protesta. Que plantee qué es lo que queremos hacer con el país, cómo pensamos salir de la crisis política, Cómo pensamos construir una nueva democracia y cómo pensamos hacer de que el movimiento social sea el ente protagónico de ese proceso de cambios. El segundo tiene que ver una unidad orgánica. Implica que la gente tiene que organizarse a nivel de comités, donde puedan ellos discutir y tomar las decisiones de naturaleza política. Y tercero, tiene que avanzarse a un proceso de unidad ideológica, se ha satanizado mucho el tema de la ideología, y en vez de ideología lo que nos han vendido ha sido un pragmatismo a lo que lleva a lo que tú señalas, ¿no? Ese pragmatismo ha desembocado en un oportunismo total, en gente que ha utilizado la política como un trampolín para conseguir algunos beneficios de índole personal, y en el tipo de representaciones que tenemos en el Congreso, ¿no? Gente que no tiene una identidad política, que cambia de camiseta, que llega elegido por un partido A y acaba construyendo un comité o una organización B, que no tiene ningún grado de respeto a la gente que ha votado por ellos. ¿no? Entonces tiene que haber ese proceso de unidad ideológica. Y eso se construye en el debate, en la discusión. Porque la política es eso, la política es la elaboración de propuestas e ideas alternativas para el país, para un colectivo. Y es ahí donde tiene que surgir el nuevo liderazgo. Tiene que... Yo he visto también algunos videos de gente muy valiosa, con ideas, con iniciativas, con propuestas, pero que necesitan el espacio político y yo entiendo de que mucha gente tenga miedo a participar en la política, porque lamentablemente la política en nuestro país está totalmente desprestigiada. no Entonces hay que cambiar, hay que modificar todo eso. Pero tiene que darse ese paso, porque sin un movimiento político va a ser difícil de que se pueda cambiar, no solamente que caiga la dictadura, sino de que se pueda cambiar el país. Porque el problema no es de que caiga Dina, problema no es que cambiamos mocos por babas. El problema es cómo damos inicio a un proceso de transformación democrática, de construcción de una nueva institucionalidad estatal y de que la democracia no solamente sea el acto de votar en las elecciones cada cinco años, sino que haya una participación más activa, controla a los, uh, a, a los uh, eh, representantes. Eh, que haya niveles de consulta, ¿no? Que se apertura mecanismos de participación mucho más activa de la población en donde su voz, su opinión esté presente en todo momento. Y no solamente tengan una actitud pasiva de elegir a sus representantes y dejar de que los representantes decidan. Y, uh, independientemente de de los problemas o la naturaleza de los problemas que se tiene en el país. Entonces hay que construirlo, ese, ese, ese movimiento político, pero hay que construirlo con bases sólidas, con ética, con moral, promoviendo mecanismos democráticos. Y creo yo de que acá hay algunas experiencias positivas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tarde o temprano vamos a ir a un proceso de elecciones. Y esa, es la única, y esa es la mejor salida, porque si no hay elecciones, si no se convoca elecciones, podemos entrar a un proceso de confrontación mucho más violenta. Y eso es lo que hay que evitar. ¿No? Entonces, tarde o temprano vamos a tener que ir a un proceso de elecciones y necesitamos de que este movimiento popular ¿no? eh, promocione nuevos liderazgos. Porque tienen que salir desde la base misma, elegidos en procesos democráticos y con la posibilidad de que sean controlados por sus mismos electores ¿no? de que el compromiso porque en una elección el compromiso político está en el programa que tú presentas que tú pides a la gente que apoye y que vote por esa propuesta política entonces tiene que haber también un mecanismo de, de control de que tú vas a ser consecuente con lo que estás ofreciendo en el momento de las elecciones y vas a cumplir cuando llegues al gobierno entonces ahí tiene que haber mecanismos de control y eso significa organización política eso significa disciplina eso significa conciencia que se tiene que ir creando y generando y creo yo de que en esta escuela política de, de la calle es donde se aprende es en las acciones, en la lucha en los movimientos, en las movilizaciones, en las campañas solidarias, donde la gente va educándose, va conociendo, y además de lo que tú indicaras, la importancia de las escuelas de formación política. Porque la política ya no es solamente conocer el ABC de la teoría política, sino también significa conocer lo que es el manejo del Estado, la gestión eh, de las instituciones estatales, el funcionamiento del Parlamento, ¿no? O sea, ya implica otros niveles de conocimiento. Significa conocer nuestra misma tradición, nuestra misma historia, nuestra misma cultura, para saber qué tipo de políticas se deben aplicar en el país. Entonces, es un proceso que yo supongo que debe estar llevándose a cabo, ¿no? Por lo menos lo que yo, lo poco que he visto eh, en algunos... Oh, eh, videos o intercambios en los grupos donde participo hay gente que está muy interesada y está haciendo esos oh, eh, esas iniciativas lo que falta es de que se generalicen de que no sean iniciativas aisladas sino de que sea parte de un proceso de construcción de una propuesta nacional, el país necesita un proyecto nacional creo yo de que esa es la debilidad el hecho de que no tengamos un proyecto nacional de país a, a, nos ha llevado a que sigamos en una situación de crisis y en una situación de conflictividad política que, que viene desde el 2000, ¿no? O sea, son ya parece una crisis permanente que cada vez es mucho más aguda, es más intensa y que en algún momento va a demandar una solución radical una solución que posibilite de que la gente tome en sus manos las decisiones del país y que ya no sea solamente una pequeña élite los que definan el destino de la patria. De, eh, con las disculpas del caso, me dicen que un sonido se está filtrando desde tu audio. No sé si hay algún televisor, una radio, algo prendido, si podrías... Eh, voy este, a... Perfecto. Gracias a nuestros seguidores de Todo Cambia porque están atentos y, este sí, no estuve leyendo los mensajes, pero aquí me dicen, hay un sonido que se está filtrando. Gracias, amigos de Todo Cambia. Estamos tratando de ayudar a generar conciencia, a encontrar un, una posibilidad de salida a toda esta crisis, desde la contribución del análisis de diversos peruanos que están en nuestra patria, que están fuera de nuestra patria, pero que de alguna manera podríamos coger, eh, eh, tomar algunas propuestas, no para beneficio personal, sino para beneficio del Perú, para beneficio de las grandes mayorías, para ayudar a salir de esta crisis. De estas entrevistas yo siempre digo, tomen lo que más les guste, lo que más se adecue, eh, porque acá no estamos proponiendo nada malo, aquí estamos ayudando a generar conciencia. Lo que más les haya impactado, estamos analizando nuestra realidad y cómo ayudar desde diversos enfoques a salir de esta. Con el concurso, desde mi entender modesto por cierto, con el concurso de todos los actores sociales, de todos los niveles, de todos... Los, las figuras y ámbitos profesionales. Es necesario hacer política, es necesario comprarse el pleito y obviamente todos tenemos un rol que cumplir en determinados momentos. Es necesario también convocar a estas personas que conocen un poco más que nosotros, que tienen toda una amplia mirada y propuesta para ayudarnos a entender cómo ¿Cómo ayudamos a nuestra patria? De la, propuesta, de la protesta a la propuesta. Saludar, por cierto, todas las protestas que se están realizando en nuestra patria y bien eh, fuera de ella, con miles de peruanos que se están movilizando en diversos países de acogida. Freddy León, señalabas cuán importante este es la identidad política, la unidad orgánica, la unidad ideológica tan necesarias en estos momentos en el que la población está um, protestando, pero hay que darle norte, hay que encaminarla, ¿no? Porque vemos cómo uh, fácilmente algunos amarros, los mismos de siempre, al mismo, los mismos amarros de la política, pues se sacan una camiseta y se ponen otra, cambian tan fácilmente el discurso y son ellos los que pretenden encaminar y o oh, eh, sacar réditos políticos en este momento. A Río Revuelto, ganancia de pescadores, se suele decir en estos en escenarios, ¿no? Eh, yo voy a pasar a hacerte algunas preguntas que están realizando nuestros seguidores, Freddy. Te pido de manera especial podamos dar respuesta. Porque estos espacios mm, se alimentan de ello, se alimentan de ello, ¿no? Dice... Eh, a ver, vamos a leer algunas preguntas. Uh, Edwin Espejo, gracias por estar en Todo Cambio. Meira Pum Pumacayo, gracias también a cada uno de los que nos están viendo. 0987D. A todos ustedes, el agrade agradecimiento por estar en Todo Cambia Noticias. A Berta Cajaguaringa, muchas gracias por seguir el programa de eh, Todo Cambia. Edwin Espejo dice, en el Perú, los sinvergüenzas han hecho de nuestra patria su chacra. Tenemos que... Bueno, algo más iba a escribir, se quedó ahí. Rosario Fajuelo dice, la protesta sigue en estas semanas, va a ser más fuerte en el sur y en el norte, se va a sumar en Lima. Seguimos en la lucha, aunque la opresión cada vez es más agresiva y abusiva para seguir adelante. Características propias de una dictadura, Freddy, como asumir este, este momento, van a seguir las protestas y estas voces las venimos sintiendo desde diversos eh, puntos eh, en nuestra patria, inclusive en el exterior también se están alistando para nuevas pro, pues, protestas Edwin Espejo, el pueblo es, el un, es único en nuestro país y tienen razón, los corruptos se hacen de la política para sucumbir al país eh, Lebedev dice: No veo este gobierno hasta el 2026, es imposible. Eh, de igual manera, señala Lebedev, este país se convirtió en el más asesino de la historia. Los verdaderos peruanos que buscan libertad estamos unidos. Eh, ellos eh, y nuestros respetos para todos nuestros seguidores. Nilda Tagle Macedo. Buenas tardes, Manuela. Seguimos luchando hasta la victoria. Edwin Espejo. No permitamos que los sinvergüenzas golpistas sigan con sus patrañas. El pueblo es sabio. Construyamos sobre el escombro nuestra verdadera libertad y dignidad. ¿Qué transmiten estos mensajes, Freddy? Yo creo que transmiten dos cosas. Uno... Esa voluntad del pueblo de recuperar la democracia en el país, esa identificación con las luchas de este movimiento plebeyo, popular, provinciano, y refleja también la búsqueda de un camino nuevo. Como dice el poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que hacer un nuevo camino en el país sobre las experiencias vividas. Lo que sucede es de que nosotros estamos saliendo de una crisis eh, política sistémica total, donde los partidos políticos han, en la práctica, han desaparecido. Entonces, hay que construir un nuevo instrumento de representación política y ese nuevo instrumento tiene que ser la producto de la discusión, del debate, de la confluencia de ideas de todos aquellos que estén preocupados por el destino del país y que tengan algo que decir. Porque acá no hay soluciones eh, mágicas, ni nadie tiene la respuesta a todos los problemas, nadie tiene eh, la posibilidad de encontrar por sí solo el camino. Tiene que ser una búsqueda colectiva como lo que es el país, porque son problemas sociales colectivos que tenemos que solucionar, ¿no? el problema de la educación pública, la sanidad, el problema de la democracia, de la construcción de una nueva institucionalidad estatal, de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo de política económica que solucione las necesidades y las demandas de la gente. Porque en el trasfondo de esta lucha Está el hecho de que la gente ha perdido las expectativas en el mensaje neoliberal. O sea, el neoliberalismo ya no te genera ningún grado de ilusión. 30 años de neoliberalismo de ofertas que nos decían de que íbamos a entrar al primer mundo, íbamos a ser un país desarrollado, de todos iban a tener sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces esa crisis ha hecho que la gente hoy día esté en un proceso de búsqueda de algo nuevo. Y ese algo nuevo tenemos que construirlo en la política. No hay otro espacio. Porque es, el papel de la política es eso, la política es la conducción del Estado. Y para la conducción del Estado necesitamos una propuesta que represente o que mínimamente exprese la voluntad mayoritaria de ese pueblo. Entonces, este tiene que ser un proceso de construcción colectiva y que hay que seguir a, a, apostando a partir de programas como el que tú haces, de los debates, de las discusiones y la participación en distintos tipos de eventos. Y además, lo fundamental, ¿no? La gente que está eh, poniendo el pecho en las, en las manifestaciones en Lima. Es, es increíble ver la cantidad de mujeres, hombres, jóvenes, venidos de provincias, ¿no? O sea, vienen de comunidades, no ni siquiera vienen de distritos, sino han salido desde sus propias comunidades, gente que nunca antes tenía voz. Los famosos nadies de la noche a la mañana están conquistando su derecho a ser ciudadanos y a tener una expresión política. Por eso que cuando empezó las manifestaciones, Dina Boluarte entre medio sorprendía, decía que no los entendía. ¿Qué es lo que pedían? Una escuela... Agua potable. ¿No? Ella actuaba con la vieja mentalidad eh, de, de, del, del cacique, del señor feudal, que pensaba de que estos ciudadanos solamente estaban hechos para pedir algo. Pero no, ellos no están pidiendo algo. Ellos están exigiendo que reconozcan su derecho a decidir el país. Y es un derecho legítimo. Que ojalá es que este proceso de aprendizaje pueda llevarnos a un buen punto final, que es la participación en las elecciones. Yo te digo, yo creo de que si de este movimiento nace una organización política que pueda unir a todos estos sectores bajo una plataforma, o sea, tiene que ser una unidad bajo principios, bajo una plataforma, Bajo un, bajo un programa de gobierno, creo yo, de que el país puede estar en buenas manos. Porque he visto de que hay mucha mucha nobleza en, en, en, la, en la gente, ¿no? mucha entrega, una identidad con el país. Eh, campesinos eh, marchando en Lima y haciendo escuchar su, su voz en quechua, en aymara, eh, en los idiomas originales, ancestrales de nuestro de nuestro pueblo, y eso tiene que darnos confianza, tiene que eh, alentarnos a seguir adelante y a ser optimistas en el camino que, que, que, que se ha emprendido. Creo que esta lucha puede ser que nos lleve a un, a un triunfo. Es posible que demore un poquito más de lo que habíamos previsto, porque estamos luchando no contra un gobierno, sino contra un poder del Estado. O sea, no estamos luchando contra el gobierno de Dina. Sino lo que está en disputa es el poder del país. ¿no? Porque hubiese sido mucho más fácil si era solamente contra el gobierno de Dina. Pero es el poder del país que está siendo defendido por las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Y como te dije más antes, si estas dos instituciones se si hubiesen mantenido alejadas de la situación política del país, no hubiesen tenido una eh, presencia tan activa en la defensa de la dictadura, el gobierno y el Parlamento hace tiempo hubiesen caído. Lo único que lo sostiene es la fuerza de las armas, el poder de los militares y su presencia que tienen a nivel del comando, comando político-militar, ¿no? Eh, sí. Hemos señalado que pilares fundamentales, y, y eso quienes hemos tenido algunas nociones en formación política, los pilares de una democracia son los partidos políticos y las organizaciones sociales de base. Eso se nos ha dicho siempre, ¿no? Solo sabemos como, como el padre nuestro. Pero esta es una absolutamente mmm, democracia precaria, débil, absolutamente sobre las bases de estas protestas legítimas que merecen todo nuestro reconocimiento, lo venimos diciendo, lo acabas de señalar, ojalá de ahí nazca una organización política, al margen de la organización política, sobre las bases de esta protesta genuina, venida del profundo de nuestra patria, se puede realmente ahora sí construir una democracia fuerte, una democracia participativa fuerte, eh, porque ha señalado, mira, ve instituciones que no son poderes del Estado, porque sabemos también que el poder lo delegue el pueblo a través del voto popular, ¿no? Pero instituciones que no son poderes, instituciones como el Ministerio Público, el TC y otras más, tienen un poder muy, muy, muy fuerte, pero ¿quién les está dando ese poder? ¿No? Entonces, en base a todos estos elementos propios de una democracia, ahora si sí realmente crees que el depositario de ese real poder sea el soberano, ¿no? sobre la base de la cual podamos construir una democracia participativa. Esa es la disputa actual, porque creo que esa es una posibilidad. No significa que sea una realidad que se. Eh, que se manifieste, sino es una posibilidad. Porque la política es la lucha de distintas voluntades y distintas propuestas. La derecha no es manco, no es coja, no es ciega, no es sorda. Ellas, ellos también actúan. Y actúan en defensa de sus intereses. Porque un partido político, ¿qué es? Como su nombre lo indica, ¿no? Es un partido, es un segmento de la sociedad que expresa o representa los intereses de determinados grupos sociales. Entonces, aquel que tenga la representación mayoritaria es el que asume la conducción del país. Entonces, desde el movimiento popular, lo que nosotros aspiramos es de que nazca un movimiento político que asuma la conducción del país, representando los intereses de esta mayoría. Cuáles son los intereses de la población: derecho al trabajo, a la salud, a la educación a pensiones justas, a vivir en una, una sociedad eh, eh, libre de violencia, a tener un Estado que funcione, a tener una administración de justicia que trate a todos por igual, independientemente de la condición o el estatus social, que la ley se aplique con criterios o, eh, objetivos. ¿no? Es decir, una, un país en donde haya un proceso de reconstrucción de la democracia y que implica el tema de fondo, el tema de la Constitución. Porque si no modificamos la Constitución, todo lo que estamos hablando solamente queda en, en buenos, eh, buenos deseos, en buenas intenciones. Porque ¿cómo construimos esa institucionalidad? Lo que tú señalabas. Hoy día tenemos un tribunal constitucional que le ha dado carta de avisos o, o le ha aceptado a que el Congreso se convierta en la práctica en el primer poder del Estado. El Tribunal Constitucional ha dicho de que todo lo que apruebe el Congreso es legal, es legítimo. Entonces el Congreso puede hacer las modificaciones de la Constitución o puede interpretar la Constitución de acuerdo a sus intereses o puede modificar lo que está buscando, ¿no? modificar o cambiar la composición del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que las próximas elecciones no sean justas ni democráticas. Porque ellos quieren tener el control de las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso electoral. Entonces, ahí tiene que haber contrapeso del movimiento político, del movimiento social. Y ahí la importancia de que nos... Eh, de que todos los que estamos de un modo u otro comprometidos o interesados en construir un país un poco más democrático, más justo de poner la economía al servicio de la sociedad, de tener un Estado eficiente, honesto, eh, que brinde eh, los servicios básicos a, a la población. Porque no estamos pidiendo una igualdad para todos. Lo que estamos pidiendo es oportunidad de que todos tengan la posibilidad de construir su felicidad y que puedan tener posibilidad de acceso a la educación, a la salud, ¿no? Eh, entonces, todo eso puede ser factible, puede ser posible, si es que construimos un movimiento político, un instrumento político que nos permita llevar adelante ese proceso de transformaciones y que nos permita avanzar hacia el proceso constituyente. O sea, una nueva constitución que podamos refundar el país. Porque el, el cuello de Boteña ¿no? de los problemas políticos del país está reflejado en la constitución. O sea, nos guste o no por todos los caminos que pretendamos transitar, vamos a llegar de que si ese candado, que es la Constitución del 93, no se abre y no se da paso a una nueva Asamblea Constituyente, todos los intentos de cambiar y de construir un país un poco más democrático, más justo, no, no va a ser posible. Entonces la lucha, por eso que la lucha es compleja eh, en la situación del país. Porque si fuese solamente cambiar a Dina Boluarte, creo que hubiese <ríe> sido fácil y sencillo, ¿no? Pero hay que cambiar a Dina Boluarte, hay que cambiar el Congreso. Porque el Congreso, el desprestigio del Congreso, no es solamente por la conducta de los congresistas. Tenemos, por ejemplo, un representante de los uh, de peruanos residentes del extranjero, un Aprendió Lizanzabuelo, creo que es. Este señor, lo único que ha hecho ha sido pedir que se modifique el reglamento interno del Congreso para que le faciliten los pasajes y viáticos de estadía en España, porque creo que él radica en España. Y las informaciones que han salido señalan que es el que ha gastado más en cuestión de pasajes y viáticos. Y no ha presentado ni un solo proyecto de ley. O sea, un ineficiente completo, total. Lo que diríamos, un ganapán. De esos que llega al Congreso solamente para obtener beneficio económico. Entonces, ese Congreso tiene que ser cambiado. Y eso no se cambia solamente pensando elegir nuevos o, o buenos representantes. Porque no es un problema solamente de actitud ética o moral de los representantes, es un problema de cómo funciona el Congreso. ¿no? Porque el Congreso está, está eh, construido de tal manera de que está sujeto al poder económico y se ha convertido en una isla de beneficios para los que llegan al Congreso. Desde el sueldo que ganan, desde las, eh, los beneficios que obtienen, desde la inmunidad con que gozan y desde el hecho de que no hay ningún tipo de control de la ciudadanía hacia los congresistas. Tú los eliges y de ahí se acaba todo tipo de relación de vínculo entre el elector y el congresista. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es introducir una ley de revocatoria del mandato del congresista a mitad de, de periodo. Porque esa es la única forma de poder controlar de que su conducta, su actuación, sea de acuerdo a lo que ha ofrecido en la campaña electoral. Y segundo, tenemos que terminar con esa figura de los tránsfugas. Si hay un congresista que no está conforme con la bancada por la cual fue elegido, simple y llanamente que renuncie al, a, a su acta de diputado, que vuelva al llano y que asuma por pues, el nuevo congresista. Porque nosotros, ¿qué votamos? Votamos por un partido político. O sea, no elegimos un congresista que se llama fulano de tal sino votamos por una lista política y dentro de esa lista política escogemos un nombre que puede ser que represente mejor la propuesta por la cual ha sido postulado. ¿no? Pero ¿qué sucede? A las dos semanas o a las tres semanas ese congresista renuncia a la bancada y forma su propia bancada. O sea, eso es, es, es, un, es una estafa política. Eso no puede ser permitido. Entonces, esa figura de, de, de, del transfuga tiene que ser eliminado y si hay una persona que tiene un problema de conciencia y que no está de acuerdo con las decisiones políticas de su bancada, lo más lógico, lo más natural, lo más honesto es de que, señores renuncio a mi condición de diputado porque no estoy de acuerdo con las decisiones de mi bancada, vuelvo al llano y que asuma pues el otro el otro diputado. Entonces, son cambios profundos que hay que realizar y que solamente pueden ser hechos si es que empezamos si es que avanzamos a una asamblea constituyente y discutimos una nueva tipo, una nueva estructura, una nueva institucionalidad estatal que sea más democrática, que sea más participativa y donde realmente el poder, sea como lo que tú señalabas, la voluntad del pueblo, la voluntad soberana del pueblo, ¿no? que es de donde emana el poder político en el país. Acertadas las propuestas, eh, para muchos de nuestros seguidores, seguramente otros verán desde otra óptica, nosotros en este espacio Todo Cambia convocamos diversos eh, personajes con diversas miradas para ayudar a encontrar una salida a esta grave crisis, profunda crisis en la que se encuentra nuestra patria, nuestra solidaridad absoluta con todos aquellos compatriotas que han perdido un ser querido a manos de, este, de esta dictadura militar, a manos de, estas, de estos asesinos que están en este momento gobernando eh, o en la primera magistratura de nuestra patria. Nuestra solidaridad con todas las protestas, pero también es necesario educarnos, analizar, eh, discutir nuestra realidad nacional, tratar de encontrar... un mm, por dónde debamos andar eh, para construir justamente esta coalición democrática, convocar a todos los sectores, involucrar a mm, todos los líderes que han nacido en este momento y que deban de tener representación en este Congreso, como lo ha dicho Freddy, pero también exigiendo que cumplan no las propuestas personales, sino el programa por el cual postula. Un Congreso que debe ser cambiado desde, obviamente, un reglamento que no responde eh, a la realidad por la que atraviesa nuestra patria, un reglamento que no respetan los propios congresistas, un reglamento de espaldas al pueblo, eh, es Muchas cosas que cambiar y obviamente esto pasa por cambiar básicamente la constitución. Muchos temas, Freddy, que hay que seguir conversando, analizando, debatiendo, ayudando con un granito de arena en encontrar ese cauce que debería de llevarnos a esta coalición democrática para que en un escenario futuro de un nuevo proceso de elecciones tengamos mucho más claras las cosas y realmente lleguen a estamentos del poder gente que quiera construir una real democracia participativa y digámosle no a las dictaduras viles, miserables y asesinas. Freddy, tus palabras de despedida, todo cambia, haciéndote la invitación para convocarte para seguir analizando diversos temas que tú mismo los has puesto en el tapete. Muchísimas gracias. Eh, Manuel, es solamente una acotación y es un tema muy sensible que creo que nos afecta a todos y tú muy bien lo has ido señalando y recalcando. Justicia. Justicia para las víctimas, los más de 60 asesinados. Justicia para los familiares de Inti y Brian que fueron asesinados cuando eh, Manuel Menino quiso asumir la presidencia del país. Justicia para nuestro pueblo. Creo yo de que esa lucha por la justicia tiene que convocarnos a todas las personas de buena voluntad, a todas las gentes de conciencia limpia y honesta, independientemente de la opción ideológica, política, del credo religioso que se tenga, porque estamos hablando de la vida de 60 compatriotas que fue arrebatado y que nadie, Nadie tiene derecho a quitar la vida de un ciudadano por el simple hecho de participar en una protesta política. Eh, es eh, sumamente indignante de que esas familias que han perdido a sus seres queridos, sus esposas, madres, hijas, eh, hoy estén totalmente abandonados. Que no sientan de que hay algún acto de justicia de parte del gobierno, que no hay ningún proceso de investigación de que la fiscalía está actuando con una eh, lentitud y una lenidad total y que Dina Boluarte esté eh, maquinando para imponer la impunidad de los militares que han participado en estos actos de asesinatos y evadir su responsabilidad política. Creo yo de que ahí hay que hacer un llamado a toda la población del país a exigir de que se haga justicia. Se conozca la verdad de los hechos, se haga justicia y se sancione a todos los responsables de estas matanzas. Y a ti, Manuela, nuevamente mi agradecimiento, mi reconocimiento absoluto y total por esta iniciativa. Eh, sé que es bien complicado, es bien difícil, demanda mucho tiempo, eh, te quita parte de tu vida. Tienes que dedicarle un tiempo valioso a esta actividad, pero creo yo de que así como gota a gota se va formando un, un río, creo yo de que con este tipo de, de programas poco a poco vamos golpeando la conciencia del pueblo y vamos creando conciencia política, conciencia de clase, identidad con el país, haciendo de que la gente reflexione, piense, medite, recapacite y asuma un compromiso con los destinos del pueblo. No un compromiso individual, sino un compromiso colectivo. Creo que es lo que nos hace falta. Empezar el país, empezar eh, pensar el país como un proyecto colectivo de lo que decía nuestro gran José María Arguedas, donde quepan todas las sangres y todas las razas y podamos construir una sociedad un poquito más justa, un poquito más democrática y con bienestar para todos. Gracias Manuela por la invitación y muchos éxitos en este tu eh, interesante programa que vienes conduciendo. decían que no había audio, amigos, me decían que no había audio, las disculpas del caso nosotros retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias eh, sigamos en este espacio tratando de compartir y de suscribirse al canal, a todos nuestros amigos seguidores de Todo Cambia, gracias, gracias por estar siempre presente retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias muy buenas noches en Europa muy buenas tardes en el Perú Esta democracia ya no es democracia. Dina Asesina, el pueblo te repudia. Dina Asesina, el pueblo te repudia. También. Sueldos millonarios para los corruptos, sueldos millonarios para los corruptos, balas infusiles para nuestro pueblo.